Fueron 19 quienes procuraron participar con su texto argumentativo. Los felicito. Se les otorga una insignia a quienes envíen en primer lugar el texto argumentativo de la semana 4. En esta semana la obtuvieron Jorge, José Guadalupe, Ana Cecilia y José, quienes lo enviaron el martes. Felicitaciones por su esfuerzo. La de insignia del mejor texto argumentativo de la semana 4 se otorgó a Laura. Muchas felicidades. Veinte estudiantes participaron en la corrección del texto. Ana Cecilia, María Guadalupe, María Elena y Jorge lo enviaron primero. ¡Muy bien! Esta semana concluyó actividad comunicativa. Ya están disponibles sus calificaciones. Si aún no concluyen el curso, revisen en su perfil para verificar cuál es su siguiente materia. Los siguientes alumnos destacaron por su desempeño. El primer lugar del curso lo obtuvo Juana María, el segundo María Guadalupe Salce y el tercero Jorge Castillo. ¡Felicitaciones! A todos les deseo mucho éxito en su examen Ceneval.